¡Hola a todos! Muchas veces me habéis preguntado cómo es observar en telescopios profesionales, así que aprovechando mi reciente campaña observacional en el Roque de los Muchachos, voy a explicaros un poco cómo es el observatorio y el proceso para obtener tiempo de telescopio allí. Como entenderéis, hay muchos astrónomos en todo el mundo deseosos de utilizar estos grandes telescopios, así que lo primero es tener un buen proyecto científico. Los astrónomos envían por escrito la descripción de sus proyectos y cómo el instrumento con el que piden observar les permitirá extraer la ciencia que esperan. Un comité de astrónomos evalúa todas las propuestas recibidas y concede tiempo de observación a las mejor justificadas y más adecuadas para el telescopio con el que pides observar. En nuestro caso queremos determinar las abundancias químicas de varios cúmulos abiertos. Los cúmulos abiertos son grupos de estrellas jóvenes que se sitúan sobre todo en los brazos espirales de la Vía Láctea. Gracias a la misión espacial Gaia se están descubriendo muchos de estos cúmulos abiertos. Por eso se ha creado el proyecto Ocaso, para caracterizar cómo son estos cúmulos. La diferencia en las abundancias químicas de estos cúmulos de estrellas en función de su posición en la galaxia nos permitirá entender mejor la historia de formación de la Vía Láctea. Así pues, preparamos la propuesta de observación y nos concedieron 11 noches en el telescopio Mercator y 6 en el telescopio nórdico, ambos en La Palma, en el Observatorio de Roque de los Muchachos de las Islas Canarias. El lugar es el Eurodisney de los astrónomos, hay muchos telescopios de varios países que quieren aprovechar los excelentes cielos de la isla de La Palma. Por supuesto, el rey de los telescopios del Roque de los Muchachos es el Gran Tecan, o Gran Telescopio de Canarias. Se trata de un telescopio de más de 10 metros de diámetro, lo que lo convierte en el más grande de apertura única del mundo. Aunque nosotros no observábamos en este telescopio, tuvimos la suerte de que nos hicieran una pequeña visita al telescopio e incluso lo movieran para que pudiéramos ver su espejo primario. Otros telescopios que destacan entre todos los instalados en el roque son las enormes antenas de los telescopios MAGIC y CTA, que detectan la cascada de luz Cherenkov que provocan los rayos gamma emitidos por agujeros negros, galaxias o supernovas al llegar a la atmósfera terrestre. Aquí tenéis uno de los espejos, como los instalados en la primera de las antenas de 23 metros de diámetro de CTA, que tienen de muestra en la recepción de la residencia del Roque. Hay muchos otros telescopios instalados en el Roque, como el telescopio italiano Galileo, los telescopios SuperWASP para buscar planetas extrasolares con múltiples telescopios de bajo coste, o el telescopio nórdico óptico con el que nosotros hicimos observaciones. La vida del astrónomo consiste en dormir en la residencia durante la mañana, después de una noche de observación y levantarse para desayunar a eso de las 2 o 3 de la tarde. Entonces, puedes contestar los mensajes de tus compañeros que no están observando pero que necesitan interaccionar contigo durante el día e incluso te puedes reunir con ellos en alguna teleconferencia. Las instalaciones de la residencia cuentan con salas de trabajo y también con algún que otro entretenimiento para pasar el rato en caso de que la meteorología no te permita observar. antes de cenar, subes al telescopio en coche para empezar a tomar imágenes de calibración que te permitirán después extraer toda la ciencia deseada, eliminando posibles efectos instrumentales. Nosotros utilizamos dos telescopios, el telescopio nórdico, que tiene dos metros y medio de diámetro y que nosotros utilizamos con su instrumento espectroscópico llamado FIES, sí, que nos permitía obtener la abundancia química de nuestros cúmulos, y el otro telescopio que utilizamos fue el telescopio Mercator. Estas son las instalaciones del Telescopio Mercator. Como podéis ver, el edificio anexo al telescopio es desde donde controlábamos el telescopio, los astrónomos. El edificio tiene una pequeña cocina para calentarnos la cena y algún café que nos ayude a pasar toda la noche en vela. Esta es la sala de control, donde, si hace buen tiempo, el astrónomo se pasa toda la noche. Como veis, se necesitan varias pantallas para poder controlar todos los aspectos de las observaciones. Estas pantallas muestran, sin necesidad de salir al exterior, cómo está el cielo y el interior de la cúpula. En esta pantalla tenemos todos los datos meteorológicos, que nos alertan si tienes que dejar de observar porque hay mucho humedad o porque hay mucho viento. Con esta pantalla se puede abrir y cerrar la cúpula y saber dónde está apuntando el telescopio en cada momento. Y controlamos el instrumento y visualizamos las últimas imágenes que se han obtenido. En esta pantalla controlamos la entrada de luz del telescopio al instrumento y podemos encender también las lámparas de calibración. En este monitor podemos programar las observaciones que queremos hacer de cada cúmulo y el tiempo de exposición. En este programa controlamos que el telescopio vaya compensando el movimiento de rotación de la Tierra siguiendo una estrella con la cámara de guiado. Y finalmente aquí podemos ver el espectro obtenido de cada estrella. Siguiendo nuestra ruta por las instalaciones, podemos echarle un vistazo al telescopio CHIP. Esta es la base del telescopio, que para evitar que le provoquemos movimientos con nuestros pasos, está instalado en un pilar independiente del resto del edificio. Y aquí tenemos el telescopio Mercator, de un metro y medio de diámetro. Estos son los instrumentos que tiene instalado, una cámara para obtener imágenes y el espectrógrafo Hermes, que es el que nosotros utilizábamos. Así pues, cuando se pone el sol, llega el momento de abrir las cúpulas. Aquí tenemos el telescopio Liverpool, que se encuentra al lado del Mercator, abriendo su cúpula. Y aquí, el telescopio Mercator, abriendo también su cúpula para poder observar. Si hay suerte y el tiempo acompaña, te espera una noche bien aprovechada para obtener la mayor cantidad de observaciones de tus cúmulos, con la calidad que necesitas. Por ejemplo, para no obtener unos espectros demasiado ruidosos, nosotros necesitábamos combinar varias exposiciones de una hora de duración. Por eso, a veces, esperando que acabara de obtener los espectros, salíamos fuera del edificio para disfrutar del maravilloso cielo estelado de La Palma y observar la Vía Láctea o incluso sacar un pequeño telescopio y mirar la Luna o Júpiter. Finalmente, tras el cansancio acumulado de varias noches durmiendo poco, toca el momento de volver al aeropuerto y subir al avión que te llevará a casa para poder analizar en profundidad las observaciones obtenidas y extraer conclusiones.